Listo, empezamos. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del Seminario de Lectura Popular de Biblia del año 2021, Esperanzar, textos, contextos e historias que inspiran. Esta es la primera transmisión en Facebook Live que tenemos de nuestro seminario y hoy contamos con un panel muy especial con quienes conversaremos un poco sobre la lectura popular de la Biblia. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus principios? Qué es, lo, ¿Qué es lo que busca? ¿Desde dónde nos acercamos a los textos bíblicos cuando trabajamos desde ahí? Y otras preguntas que esperamos que surjan en esta conversación. Nos acompaña Fernando Torres Villán. Fernando es educador, filósofo, teólogo y es el coordinador de Cairet Educativo Colombia. También nos acompaña Sandra Nancy Man Mancilla, ella es teóloga de la Comunidad Teológica Rahab de Argentina, y Manuel David Gómez, que él es el coordinador de investigación de teología de la Universidad Católica Luisa Amigo en Medellín y forma parte del equipo de T-Wonder de Trabajo Teológico en Redes. Este, con ellos y ella vamos a conversar un, un poco, así que les invito a activar sus micrófonos. Y que comencemos, así, un, un poco más a la libre, conversando sobre cómo surge la lectura popular de la Biblia. ¿Cuál es el contexto en el cual surge este, este método? ¿Cómo se articula con la educación popular? ¿Y en qué grupos eclesiales es que surge esta forma tan particular nuestra de los latinoamericanos de leer la Biblia? Buenas tardes. Eh, bueno, mi nombre es Sandra. Yo eh, creo que hemos charlado varias veces ¿no? con Fernando, por lo menos eh, somos compañeros de muchos años de, de este camino. Este, con Manuel David también alguna vez nos hemos cruzado ahí por Colombia. Por este, y, y esta memoria ¿no? tan necesaria, porque creo que permanentemente ¿no? tenemos que que revisar de, de dónde venimos ¿no? y, y, y cuál es el horizonte de, de estas prácticas. Eh, yo anoche pensaba, para, para lo que quería compartir hoy, ¿no? Eh, muchas veces nos hemos eh, hecho esta pregunta ¿no? buscando la respuesta y no hay una respuesta, no hay una sola respuesta. Además, porque los, los contextos de las prácticas que desarrollamos, por ejemplo, en, eh, en Argentina, no son las mismas que las de Centroamérica, ni son las mismas que las de Fernando, seguramente, y Manuel, ahí en Colombia, ¿no? Entonces, eh, pero nos enriquece hacernos permanentemente la pregunta porque vamos encontrando la identidad y el rostro, ¿no? que son diversos y múltiples, seguramente, y también son diversos y múltiples eh, si las miramos con, la prisma de, con el prisma del, del tiempo, ¿no? porque aquí en Argentina, por ejemplo, hace 10 años atrás, 20 años atrás, no hacíamos lo mismo o con la conciencia que lo hacemos ahora, y no sabemos hacia dónde tampoco eh, eh, va a continuar, ¿no? entonces son como momentos en el camino necesarios eh, de síntesis, de reconocimiento, de sistematización, por supuesto, ¿no? Y, y entonces, bueno, creo que Fernando tiene muchísimo más eh, prolija ¿no? esta memoria y que nos puede contar esto sobre los orígenes, ¿no? Que nos pregunta Cristian. <ríe> X más por la eh, memoria tan prolífera, pero más por, por, por la edad. Eso es para, para, para aprender a regresar al primer amor, como vos dijiste. Sí, sin duda, sin duda, Cristian. Sí. Esto es un asunto de amor y de amor que procuramos que sea lo más, lo más abundante y lo más eh, hondo posible, que atraviesa nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras historias, nuestros entornos, nuestras perspectivas de vida, en la amorosidad que nos brinda la palabra de Dios. Eh, concuerdo con, con Sandra Vancilla en el sentido de que no podemos poner una fecha ni un lugar, ¿no? Esto nació tal día, tal hora y en tal lugar. Eso no es posible dado la inmensidad del continente, la inmensidad y la diversidad de sus pueblos y de sus experiencias y, por supuesto, eh, la cantidad de iniciativas que sí confluyen en una época común. En eso sí podríamos decir que la década del 60 en nuestro continente eh, propició la floración de múltiples experiencias de ruptura en términos de fe y en términos políticos, ambos de la mano. O sea, no podemos leer la experiencia de la lectura popular de la Biblia sin el contexto político en el en la que eh, esta lectura emerge. Y es precisamente una década de rupturas, una década de revolución, una década de transformaciones, una década de emergencias, donde irrumpe una, una nueva conciencia latinoamericana y e irrumpe también sueños, eh, ilusiones, revoluciones, eh, movimientos eh, contestatarios, eh, movimientos estudiantiles por todas partes, eh, proclamando el inicio de un nuevo tiempo en nuestro continente. Y un nuevo tiempo marcado por los gritos y los clamores y las luchas por la vida, por la tierra, por la libertad, por la justicia, que ya no aguantaba más y no sigue siendo más eh, el sino de nuestros pueblos. Entonces, eh, eh, la lectura popular y comunitaria de la Biblia surge situada, situada. En este contexto, en este territorio y en estos movimientos sociales y eclesiales que emergen en una perspectiva de, de dar paso a lo nuevo, abrirse a lo nuevo, crear lo nuevo, transformar las antiguas estructuras por nuevas estructuras de vida. En esa, en esa década del 60, sin duda podemos eh, señalar algunos hitos que fueron fundamentales para lo que vino después de los años 60. Y, y me atrevo a señalar como algunos de esos hitos que nos ayudaron enormemente a encontrarnos con una raíz de la tradición antigua del cristianismo, como es una lectura comunitaria y contextual y situada y desde de sujetos y contextos muy específicos, la palabra de Dios. Y uno de esos hitos... Es, es, es precisamente Centroamérica, con la, el, la, el Evangelio en Solentiname, en Nicaragua. En aquella experiencia del monje tapense Ernesto Cardenal con una comunidad campesina y con algunos artistas que asomaron por allí, eh, atraídos por eh, la experiencia poética de Ernesto Cardenal, ...por la celebración de la fe en comunidad con estas campesinas y estos campesinos de Solentiname... ...y por eh, el, la pintura primitivista de este que Confluyeron en la construcción de una comunidad contemplativa... ...un monasterio abierto, eh, abierto al mundo, abierto a la tierra, abierto a las plantas... ...a las flores, a los frutos, al lago, a la pesca, al trabajo campesino... Al, al compartir de la vida y en esa experiencia surge una lectura del evangelio que se llamó después el evangelio del solentina esto en los años 60 eh, eh, eh, con la particularidad que esa comunidad esa lectura bíblica va confluyendo con los cambios políticos como decíamos al comienzo esto no sucede desconectado con las luchas políticas es en las luchas políticas, desde las luchas políticas en las que emerge esta lectura bíblica como una espiritualidad que acompaña y anima las luchas políticas. Este campesinado de Solentilame, este monje trapense Ernesto Cardenal y estos artistas van entrando también en esa lucha política contra la dictadura de Somoza y comienzan a participar en esa movilización para cambiar esta, esta situación de opresión. Ese es quizás uno de los hitos que nos ayudó, eh, sobre todo a la gente joven que estábamos comenzando los años 70, a abrirnos a nuevas perspectivas de fe. A mí personalmente me ayudó muchísimo la lectura de, de los eh, Salmos de Ernesto Cardenal y luego la, la lectura del Evangelio del Solentinado. Eh, eh, estando en la pastoral en la diócesis donde yo vivía, en, en Ibagué, cerca de aquí de Bogotá, allí eh, corría por las manos juveniles los salmos de Ernesto Cardenal y eso nos llenaba de profunda emocionalidad. Y es que este asunto de la lectura popular de la Biblia es un asunto de emocionalidad, eh, de espiritualidad y de amorosidad. Y entonces nos abrió una perspectiva y nos preguntamos, ¿es posible leer la Biblia así? ¿Es posible leer, leer los salmos así? ¿Es posible leer los evangelios así? desde estas realidades, desde estas comunidades, desde estos entornos, yo dejaría por aquí para seguir la conversación con eh, Manuelito y con Sandra para enriquecer en la conversación. Pero creo que este es uno de los hitos, hay otros, por supuesto, en Brasil, que ya seguramente iremos a conversar sobre esto Claro, sí. Hay un punto que, que, que surgió que se me hace muy relevante que tiene que ver con esto, con las lecturas plurales o diversas de la Biblia. Es decir, es una noción que no se centra en la interpretación meramente clerical o pastoril del de texto, sino que apela a una interpretación colectiva desde las experiencias. Este, ¿Qué significa, y podría decir desde el, el trabajo bíblico y el caminar bíblico que ustedes han hecho, qué significa leer la Biblia desde nuestras historias, desde nuestros cuerpos y desde nuestras vivencias? ¿Cómo eso cambia o sea, cómo eso nos cambia el foco para leer la Biblia. Cómo nos acercamos a ese texto sagrado desde nuestras experiencias y cómo nos habla, a diferencia de hacerlo en una cuestión meramente de un rito o, o en una homilía, sino cómo cambia eso del de compartir en comunidad desde mi experiencia que me hace sentir y pensar ese texto. Cuál es como ese cambio y qué es lo importante que hace la lectura bíblica. Y por ejemplo, si me gustaría decir dos o tres cositas, también eh, agradeciendo la presencia pues, de Sandra, quien conocí hace varios años, de pronto ahí en la Casa Cultural, tejiendo sororidades, allá en Cali, unas cuantas miradas por ahí, sobre todo a Fernando Torres, pues yo estoy acá y soy egresado del de, de hace 16 años, le decía yo a Fernando por qué me montó en el avión y me mandó para Costa Rica, y esas son de las cosas bellas, digamos que uno al final termina agradeciendo porque la verdad es que si yo estoy acá conversando con Cristian, con ustedes y con el auditorio que está acá, es porque justamente eh, hubo desde esos inicios de la juventud unas preguntas que quizá recibo por tradición a partir de las experiencias de la lectura popular de la Biblia, de las que yo digo que me hago heredero porque no, digamos, no podría decir que me inscribí, digamos, en todo el proceso porque quizá eh, de pronto me sensibilicé, digamos, con estas realidades como las que estás comentando en tu pregunta, eh, y de pronto yo venía como de un mundo, un mundo un poquito más, eh, más, eh, más lineal y menos complejo, ¿no? Eh, acercarme a la realidad de las comunidades y ver, digamos, las historias de vida de las personas, pues me llevó también a mí a tenerme que hacer preguntas a la luz de lo que las personas traían, y yo creo que esa es una característica fundamental no soy yo el que va a leer el texto en la comunidad es la comunidad la que va a leer el texto y yo también tengo que abrir mis oídos frente a lo que las personas y los mismos lectores están diciendo frente a esto eh, yo por ejemplo en cali particularmente pasé por las experiencias de, de las hermanas de la presentación en la escuela bíblica ahí fue donde conocí a fernando torres hace más o menos unos 20 años y Después también por la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, que fui a más de un más de un espacio de compartir con ellas, y también con las escuelas bíblicas claretianas, ¿no? aquí, aquí en, en mi país, en las que prácticamente pues, recibí esa formación. Entonces me quedo yo preguntándome primero por el lugar, el desde dónde vamos a leer los textos, eh, quiénes son los que van a leer los textos, y como una función, una función secundaria sería la lectura científica del texto, ¿no? que yo creo que no se puede hacer a un lado. Pero no es, digamos, eh, lo primordial ni es eh, tampoco la disculpa a la hora de reunirnos en torno a la, a la reflexión comunitaria. Pienso yo que lo que nos mueve es la realidad de la gente y en algún momento... Y creo yo todavía que sigue vigente y digo con preocupación que creo porque a veces uno escucha algunos espacios de trabajo, especialmente en los espacios académicos. Escucha uno como si el asunto de los pobres fuese una moda, una moda de, de mediados del siglo XX y eso no es una moda, es una exigencia política. Sí, es inclusive es más que una exigencia moral, es una exigencia política que eh, empezaba eh, Sandra hablando de los horizontes de estas prácticas. Y creo yo que el horizonte principal está ahí. Eh, y me atrevería a decir con Gonzalo de la Torre, no diría yo ni siquiera pobres, sino empobrecidos. O con José María Vigil, no diría empobrecidos, sino injusticiados. Y de ahí en adelante, toda esta cantidad de situaciones que estos cuerpos específicos que tú mencionas, que hoy también hacemos eh, más de una lectura, digamos, podrían reflejar también más de una situación de injusticia reflejada en estos cuerpos y en estas comunidades, eh, que en este caso serían comunidades también de fe, ¿no? Hablar de mujer no es solamente hablar de mujer, es hablar de mujeres en plural, de etnias, no, no me gusta la palabra raza, de, más bien de etnias, de orientaciones sexuales, de posturas existenciales, de situaciones socioeconómicas, de la más... Eh, eh, de la más eh, Alta complejidad que eh, terminan llegando con esas preguntas a preguntarle al texto bíblico y por ahí derecho, digamos, a preguntarle al, a, a, al Dios de la vida. Bueno, dónde está, digamos, frente a todo este caudal de sufrimiento e injusticia en el que nos encontramos específicamente en este territorio latinoamericano? Y ahí llegué yo como un meteorito a, a hacerme esas preguntas desde el año 1999, el año 2000 más o menos. Quizá con 17 años llegué a hacerme esas preguntas y, y de pronto fueron apareciendo, más que las respuestas, las personas que me ayudaron a caminar en ese, en ese tramo del que ya llevamos un proceso. Súper importante y súper rico. Este, hay otra cuestión que me parecería como interesante de recalcar y tiene que ver como con los acumulados. Es decir, cuando leemos siempre un texto bíblico, venimos, no sé, como un acumulado de tradición interpretativa. Entonces, ya cuando vamos a leer el, el Génesis, ya la gente se sabe que la historia de Adán y Eva y la manzana y toda esta cuestión. Este, ¿Cuáles podríamos decir que han sido ese acumulado interpretativo que desde sus diversos orígenes hasta el día de hoy... Hoy sientan las, las bases para la lectura popular de la Biblia en este año, como por decirlo así. ¿Cuáles han sido esos importantes avances que hemos tenido, no sé, desde los movimientos de la Ceps, desde los movimientos en Solentiname, como comentó Fer, Fernando, hasta el día de hoy? ¿Cuáles considerarían ustedes que es ese acumulado o algún punto relevante de ese acumulado de ese caminar bíblico en estos años? Algo previo que quizá este, tiene que ver con esto que, que, que, que preguntas. Eh, cuando ustedes hacen la invitación, eh, sitúan el escenario del centenario del natalicio de Paulo Freire. Y, y, y tenemos que decir que necesariamente también la lectura popular de la Biblia, así como la teología de la liberación, fueron parte de, de, de ese espíritu que se movió por aquellos años y que también eh, Paulo contribuyó a, a sol, eh, solidificar. ¿no? Eh, hay una conexión muy eh, estrecha como vasos comunicantes de, de raíces comunes ¿no? entre la lectura popular de la Biblia, la educación popular, eh, y, y por supuesto la, este, la pedagogía de la esperanza, ¿no? que es el lema de, de este encuentro. Y entonces... Eh, quizá por el centenario, pero también desde, yo creo que desde los años 90 se lo viene recuperando en una nueva oleada ¿no? de estudios freirianos que vinieron de, del hemisferio norte. Quizá aquí pensábamos que estaba agotado, pero el neoliberalismo eh, nos, nos plantea justamente, ¿no? nos, nos trae la necesidad de volver a, a estas cuestiones. Y creo que también para la lectura popular de la Biblia, de los años 90 a esta parte, hay como una, eh, eh, una, una certeza de que la pista y la huella y el camino eh, es necesario continuarlo y profundizarlo. Porque hay aquí, digamos, ¿no? eh, pistas e intuiciones que fueron en aquel momento eh, muy... Eh, eh, muy necesarias, digamos, y con una sabiduría eh, muy profunda, ¿no? Como que digo, quizás en los orígenes uno decía, bueno, la teología del éxodo, los esclavos de Egipto y el Dios liberador, etcétera, ¿no? La teología de la liberación. Pero nos damos cuenta que el neoliberalismo eh, eh, profundizó esas eh, esclavitudes, ¿no? En, en nuevas formas de, de esclavitudes. Eh, neoliberales, y, y entonces eh, necesariamente exigen volver ¿no? a esos núcleos teológicos eh, donde es como, dice Iván Guevara, ¿no? es como un pozo que, de donde sigue surgiendo brotando un, un agua y una teología que, que nos sigue este, saciando la, la sed de sentido, ¿no? Eh, por eso yo digo que la teología, la, la teología de la liberación, por supuesto, ¿no? y, pero la lectura popular de la Biblia, eh, más que una ciencia, más que un método, o metodología, o más que un manual, ¿no? es un saber. ¿no? Es un saber que, como decía Fernando, ¿no? nos atraviesa, nos identifica, nos tiene como sellados ¿no? desde las certezas más profundas de la fe, eh, pero también de, de la razón, ¿no? eh, un saber que, que le da sentido ¿no? a nuestra lucha en los diferentes contextos, ¿no? y, y a esto que anima a los movimientos sociales. Yo creo que tiene que ver con, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu es eso, ¿no? la, el, el dinamismo, la dinamismo ¿no? que moviliza la historia. Entonces, al ser un movimiento, eh, eh, eh, justamente, ¿no? nunca está quieto, ¿no? nunca está estático, y yo sí si tengo que hablar de la, la perspectiva de género también, ¿no? uno puede como periodizar la memoria, y, y eso hay que continuarlo, ¿no? pero hay que reconocer que, que es diversa, es múltiple, es, eh, tiene muchísimos rostros, porque justamente eh, necesitamos esa teología, esa teología eh, multicolor diríamos, ¿no? este, abarcativa abrazadora eh, eh, intercultural eh, etcétera ¿no? eh, creo que eso nos enriquece y es justamente el sello de la teología latinoamericana ¿no? la, la polifonía decía Severino Croato ¿no? la polifonía de voces y eso es apasionante Sí, retomando, eh, en esta perspectiva de poliponías que nos deja um, Sandrita, eh, eh, y haciendo memoria de Severino, pues precisamente es otra de las raíces de nuestra caminada, ¿no? las raíces de, de, de, de la experiencia de Severino uh -huh. con las iglesias evangélicas y católicas en, en Río de la Plata, en el sur del continente. Eh, poniendo en la caminada todo el, el, el bagaje del método histórico crítico que eh, traían desde europa entonces cuando cristian nos nos eh, pone eh, el desafío de eh, revisar nuestros acumulados eh, sí que es interesante ponernos en esa tarea cristian eh, y, y, y mucho más ustedes de tu generación cristian que que están eh, eh, poniéndose en diálogo intergeneracional con otras generaciones eh, que venimos en el, en el camino. Entonces, por supuesto que se pregunta por acumulados. Y la experiencia de la lectura comunitaria y popular de la Biblia eh, suele tener como punto de partida los acumulados de la experiencia, de la experiencia de la vida eh, que porta cada persona, cada familia, cada... Eh, proceso comunitario en qué camino estás caminando, en qué tipo de experiencia de vida estás moviéndote qué, qué conexión tiene esa experiencia de vida con tus ancestralidades con tus abuelas y tus abuelos y tus raíces indígenas, tus raíces afros, tus raíces mestizas y, y toda la diversidad de raíces que están en nuestro uh -huh. continente entonces sin duda que es una pregunta muy honda que tiene que ver con la memoria, la memoria de la palabra de Dios en nuestro continente y la memoria de siglos eh, de la palabra de Dios revelada en miles y miles de procesos que han intentado hacer el camino como lo hicieron las discípulas y los discípulos de Maús. Precisamente porque Maús ha sido uno de esos relatos paradigmáticos de la lectura popular de la Biblia eh, eh, tiene como punto de partida esos caminos y esa diversidad de caminos y esa diversidad de experiencias que se conversan en esos caminos. Entonces son acumulados que van en los caminos y que van en las conversaciones quienes andamos en esos diversos caminos. y ¿De qué conversan? ¿Cuál es el motivo de su conversación? Es, la, es como la, la primera inquietud. ¿Qué es lo que discuten mientras están andando? Y entonces, eh, con el rostro entristecido, porque hay una emocionalidad de tristeza que carga sus corazones por la muerte y el, el, el, la crucifixión de su, de su líder, de su luz que en ese momento les alumbraba. Y entonces, están entristecida la, la, la, la, la vida. La vida se, se llenó de tristeza. Y entonces, eso es una expresión de multitud sensibilidades y emocionalidades en las que eh, andamos eh, en esta diversidad de caminos, la diversidad de caminos, la diversidad de conversaciones, la diversidad de caminantes y eh, eso es acumulados, acumulados de caminos, acumulados de conversaciones, acumulados de caminantes y que eh, con esos acumulados eh, vamos afrontando los nuevos desafíos. Eh, los nuevos desafíos de, de las nuevas generaciones y los nuevos desafíos de las nuevas generaciones las nuevas preguntas, como les decía Manuel eh, aquí entre con preguntas, aquí llego con preguntas aquí tengo muchas preguntas y es precisamente esas nuevas preguntas esas nuevas generaciones, esos nuevos contextos esas nuevas realidades, quienes siempre están interpelando la, la lectura, la interpretación eh, y a propósito de Paulo Freire eh, eh, esto es lectura, esto es, esto es una lectura de la vida, como, es, como lo, así mismo lo planteó Paulo Freire en su pedagogía en Oprimido. Leer, primero que leer textos, leemos la vida. Desde la lectura de la vida, leemos los textos, para que esos textos eh, tengan una conexión con la vida, con la transformación de la vida, con las posibilidades de crear mejor y más, y más vida. Entonces, en ese sentido, eh, la, la pregunta o la, eh, el desafío que nos plantea Cristian, vayamos a los acumulados. Claro que los acumulados son nuestras raíces, son nuestras fuentes, son nuestras memorias. Ahí nutrimos nuestras esperanzas, ahí sostenemos nuestras alegrías y también nuestras apuestas, eh, cada vez más desafiantes, cada vez más urgentes cada vez más necesarias eh, por la justicia, por la solidaridad, por la amorosidad de la vida humana y de la vida en relación con todas sus eh, posibilidades y sus potencialidades y sus eh, in, interpelaciones que nos plantea la vida misma cada día. Entonces, eh, eh, ahí, ahí quisiéramos plantear ese horizonte eh, acumulados que siempre llevamos como equipaje para tener a la mano a la hora de afrontar desafíos cada vez mayores. Estos equipajes eh, son ligeros. No pueden ser de gran peso porque no nos, dejen, no nos dejan caminar. Son ligeros porque están en las memorias vivas, las memorias orales, las memorias existenciales, las memorias conversacionales. Más que en nuestros fardos de libros está es en las narrativas. La experiencia de la vida es un relato, la experiencia del cuerpo es un relato, la experiencia de la sexualidad es un relato, la experiencia de la lucha política es otro relato y así está nuestra vida cargada de relatos. Y la palabra de Dios se hace relato, relato en nuestros relatos y en nuestros relatos nos, nos empapa nuestra vida de esperanza, de alegría y de amorosidad. Yo también creo un detalle que es eh, también importante y pienso que desde lo que dice eh, Sandra y Fernando, también, o sea, que nos hacen esta observación sobre los acumulados, sobre los significados de la vida, sobre los caminos de las personas, también creo yo que si le damos, vemos el reverso también de, de estas opciones, vemos la gran dificultad, ¿no? Por un lado también decimos memoria, ¿no? Esto es una categoría política fundamental, eh, no, lo, no lo dijo la teología política europea no lo dijo la teología de la liberación no, no lo dice este camino de estos de estos años que tenemos eh, de, de siglo 21 eh, pero justamente estamos asistiendo a un borrado sistemático de la memoria no hablamos también de memoricidios eh, por un lado nos impone unas formas de conocimiento o sea decimos que tenemos que recuperar nuestro, nuestros procesos de conocimiento pero también asistimos digamos a a un quiebre, y no pre precisamente un quiebre para renovar, sino un quiebre para retroceder en los procesos, también de epistemicidios, ¿no? Digamos, existen una, una serie de, de borrados intencionales eh, de, de los horizontes y de las opciones fundamentales que tenemos. Y si por un lado, digamos, la teología eh, nos brinda unas herramientas para poder recuperar esos horizontes, quizá también la teología ha tenido alguna responsabilidad frente a estos borrados, ¿no? inclusive si revisamos el mismo método teológico como clásicamente lo hemos comprendido, nos hablan de un auditus fidei pero yo me pregunto pues, si el auditus eh, está precedido primero por un escucha al pueblo y esto es un asunto digamos que es fundamental y lo dice el croato y se lo aprendí a Fernando hace muchos años, o sea primero yo tengo que escuchar lo que dice la gente y eso forma parte inclusive de los mismos procesos de configuración del texto bíblico, el texto bíblico no nace de la erudición sistemática de un grupo de teólogos sino que nace de los procesos de escucha de las mismas comunidades, que si eran comunidades empobrecidas o no, según Mesters o según Severino, Croato, yo pienso que por ahí, digamos, son los caminos teóricos, pero que en últimas, si tomáramos esos caminos prácticos, pues la, el gran, la gran pregunta es el, el, el fundamento del ver, digamos, curiosamente, cuando, cuando aparece el método de la teología de la liberación, decir, que, que, que no es el método de la teología de la liberación y al mismo tiempo lo es, eh, a donde le dieron más duro en las discusiones fue justamente el primer momento del método. O sea, ¿por qué la fe y la reflexión teológica de segunda tiene que ir de primera y empieza a hacerse toda una cantidad de críticas en torno al ver, ¿no? Que el ver tiene que estar motivado desde la fe, que el ver no puede verse no puede hacerse, digamos, totalmente desligado de, de, de, de, de la experiencia eh, comunitaria o eclesial. Todo eso es, es cierto, pero no nos preocupamos o se nos está olvidando realmente cuál es el verdadero fundamento del ver. Yo pienso que ahí hay una tarea que aún sigue pendiente y pienso yo que es intencional, es intencional eh, haberle, digamos, quitado fuerza a ese primer momento, porque por un lado, digamos, hay que ver el fenómeno, hay que ver lo que ocurre, ¿sí?, que ya es una gracia si lo podemos ver porque hay gente que no lo ve, ¿no? o sea, digamos, por más que le muestren los resultados, por más que le muestren las situaciones, por más que se los pongan en contexto, hay personas que no quieren ver, o sea, digamos, eso, eso es una realidad, y después del ver, es, bueno, y esas situaciones, cómo se conectan unas con otras, o sea, lo que yo les decía hace un rato, hablando del ejemplo, ya que después Sandra va a hablar de, del asunto de género, es que no es la mujer, son por ejemplo, son las mujeres, pero también las mujeres pueden estar en la urbe, pueden ser campesinas, pueden ser católicas, pueden ser protestantes, pueden ser agnósticas, al mismo tiempo pueden ser negras, pueden ser indígenas, pueden ser blancas. O sea, estamos llenos de una cantidad de interseccionalidades que nos muestra que el ser humano es complejo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para conectar todo eso? Y en un tercer momento yo diría, y, y, y la pregunta, digamos, grave, que es a la que la gente no le gusta y a la que la gente no le apuesta, y es por qué están ocurriendo estas cosas. Y ahí yo me acuerdo de esa frase del del cámara, ¿no? Si yo le doy de comer a alguien que se encuentra con hambre, me dicen que soy, eh, que soy un santo, pero si yo pregunto por qué no tienen qué comer, pues entonces me dicen que soy un comunista. Y estamos en una América Latina, eh, o al menos, pues yo diría, de la experiencia colombiana, donde cualquier tipo de crítica ya es ubicado en un bando político, ¿no? Y bajo unas intencionalidades políticas, porque ya, digamos, hasta... hasta hasta, hasta el derecho, digamos, a pensar nuestro lugar político también nos lo están usurpando. Entonces, yo creo que ahí hay un asunto fundamental y de son las opciones. Y lo, decían, eh, lo decía Fernando ahorita cuando habla de justicia, solidaridad, eh, amorosidad, me encanta esa palabra. Ahorita con la fraternidad y el Papa Francisco se habla de fraternidad, ¿no? Eh, de que la capacidad que podamos tener para hermanarnos con otros, con otras. Eh, y diría yo, sí, es que ahí está la opción fundamental, está en la justicia, pero no en la justicia forense y ahí, digamos, la, la, la sabiduría judeocristiana nos tiene que decir de qué tipo de sabiduría estamos hablando, si no es acaso, eh, perdón, de qué tipo de justicia estamos hablando, si no es acaso aquella justicia que se expresa en términos de misericordia y que teje todo el texto bíblico y que en últimas en el evangelio de Mateo aparecerá con más claridad, no dichosos los que eligen ser pobres porque sostienen a Dios por rey, o porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, que esto no es simplemente eh, una, una caridad que a veces se nos desvanece en los dedos hablando de ella, sino, sino más bien la, la caridad amorosa o el hecho de, haber, de hacerle justicia a, al, sujeto que, a, al sujeto que sufre, y no hacerle justicia solamente, sino que la persona también descubra digamos, esa situación y ese contexto en el que se encuentran. Entonces, yo diría, por un lado, los acumulados, pero también los desacumulados, ¿no? Porque no, nos vacían de contenido las experiencias. Y ahí haría una conexión también que, que por ejemplo, ya desde mi experiencia particular, eh, no recuerdo con quién lo conversé hace poco, eh, yo pienso que hay que confiar también en, en, en el pueblo, no en, en las capacidades intelectuales del pueblo, yo pienso que ahí hay un, ahí hay un problema eh, académico, academicista, diría yo, porque a veces creemos que, claro, digamos, las personas que no van, digamos, a los espacios universitarios, pues entonces no tienen acceso al conocimiento, entonces el conocimiento no es solamente ese, ¿sí? hay otros tipos de conocimiento. Y yo me preguntaba tan extraño, yo hace poco le asistí a una conferencia a una persona muy conocida en los espacios de la teología latinoamericana, no voy a decir su nombre, que dijo una cantidad de ideas que yo decía son las mismas ideas con las que yo crecí, con las que yo me formé, con las que yo trabajé, con las que fui feliz en los inicios del siglo XXI, eh, las ideas que aprendí en las comunidades, pero están llegando, por ejemplo, en la vida universitaria como si fueran las grandes novedades. Entonces, si llegan como las grandes novedades, yo me preguntaría dónde está el oído, el ojo y el ver de, de, las, de los espacios académicos, de, los, de, los, de, los, de, los, de las comunidades políticas. Eh, pareciera que se nos olvidan las personas, ¿no? Y si eso no se resuelve, pues nuestra exégesis bíblica pues seguirá vacía porque no tiene horizontes. Muchas gracias. Sí, claro, eso es súper, súper importante, este proceso de, la, de ese caminar bíblico que ya lleva décadas. Hay otro punto para, para seguir como adentrándonos un poco más en esto. Este... Como por decirlo así, las metodologías participativas este, están siendo usadas en proyectos que no necesariamente son de corte popular, no sé, como por decirlo así, en proyectos hid hidroeléctricos o una cuestión así. Y la lectura po popular de la Biblia, como dijeron, no se reduce a un método, no se reduce a una técnica, pero ¿qué tiene que tener, como por decirlo así, ¿qué tiene que tener un estudio bíblico, como por decirlo así, qué tiene que tener un encuentro bíblico? para que se pueda catalogar como lectura popular de la Biblia? ¿Qué es lo esencial para que sea eso y no sea otra forma de leer la Biblia? ¿Qué es lo que le da ese tinte de lectura popular de la Biblia? Eh, a ver... <coughs> eh... Estaba pensando hace un rato y, y creo que eh, podemos tirar de este hilo, me parece, ¿no? Eh, ustedes saben que, que bueno, en la historia de la humanidad lo que se llama el giro copernicano cambió, eh, hizo un, una bisagra en la historia, ¿no? Es decir, cuando eh, se empezó a mirar eh, que la Tierra no era el centro del universo, sino que girábamos alrededor de, del sol. Entonces, eh, creo que todavía no somos conscientes ¿no? del giro que propone la lectura popular de la Biblia, porque la lectura popular de la Biblia cambia el centro y creo que eh, es, es esto lo que, lo que quiero decir, ¿no? que, que es una teología que plantea que eh, eh, la pregunta justamente, ¿no? que eh, se corre de la pregunta sobre Dios hacia la pregunta sobre la experiencia que las personas tienen de Dios, ¿no? Entonces nos preguntamos cómo la gente vive su experiencia de Dios. Y esto cambia radicalmente la forma de producir eh, el discurso teológico, ¿no? Porque ya no, no nos interesa tanto Dios, podríamos decir, ¿no? Dios quedó a un costado, ¿no? O quedó, dejó de ser el centro, ¿no? para empezar a darnos cuenta que, que, que en realidad es una búsqueda arraigada en el corazón del hombre, ¿no? esto que llamamos Dios, y que tenemos que indagar ahí, y que tenemos que construir desde ahí ¿no? eh, nuevas experiencias de Dios, revisar nuestras imágenes de Dios que nos han sido transmitidas por, por el rito, por las tradiciones, por las costumbres, ¿no? por el catecismo, que quizá... Eh, en algún momento fueron, eh, sirvieron para algo, pero hoy quizás ya no nos sirven para dar cuenta de nuestra fe. Entonces, eh, creo que la, la lectura popular de la Biblia nos ayuda a eso, porque justamente va a la raíz, o busca en la raíz de, de estas tradiciones, eh, la, las más eh, a, ancestrales ¿no? que vienen de la Biblia, de la fe del pueblo de Dios en sus raíces, en las raíces judeocristianas, justamente, ¿no? De donde eh, abreva nuestra fe, y, y lo que hacemos es deconstruir eso, ¿no? De construir, eh, quizá, esto que Manuel decía, ¿no? De cuando vamos a los textos y leemos, no sé, la historia de Adán y Eva, o Jesús en el monte, o la última cena, y todos los años leemos los textos de la Pascua, ¿no? Pero... Eh, eh, Está bien, es, es lo que llamamos palabra de Dios, pero eh, eh, cada persona lo vive de una forma diferente, ¿no? y cada comunidad lo, eh, lo sitúa en un contexto de lectura que creo que es de donde brota justamente eh, la nueva teología, ¿no? la teología necesaria para el tiempo en que eh, se está, eh, para el tiempo que está aconteciendo en cada momento ¿no? y en cada comunidad. Yo creo que eso es lo más importante de la lectura popular de la Biblia, ¿no? el, el preguntarnos permanentemente por la experiencia de Dios en el aquí y ahora. ¿no? Quizás es más teológica, ¿no? es más filosófica, pero tiene que ver con la hermenéutica, justamente. Uh -huh. Con la hermenéutica permanente, una palabra que todavía no, no apareció, pero que bueno, la traigo. Uh -huh. Fernando, Manuel. Uh -huh. eh, prefiero que ¿Cuál? seguir después de Manuel <risa> cuál sería como ese tinte esa, esa, esa pinta que cuando uno ve algo dice eso lectura popular de la Biblia uh -huh. que no es a solo tener un círculo con velas y flores pero <risa> <risa> ¿Alguien, alguien criticaba eso y yo pienso que eso es valioso yo alguien, alguna vez a alguien de pronto alejado de la realidad de la gente decía que esas estéticas, ¿no? O sea, esas estéticas de las velas y, y, y los colores. Eh, y, yo, y resulta que yo por ahí fue que me enamoré. O sea, de justamente esas, de esas velas, de esas estéticas, del, del to, de decirle a uno yo soy el agua vivo, pero yo metía las manos en el jarrón. O sea, digamos... Esa experiencia, los sentidos de saber que el texto no es solamente lo que yo estoy leyendo, sino también lo que estoy haciendo, lo que estoy simbolizando y cómo veo la gente alrededor haciendo eh, una lectura espontánea del texto. Ojo, cuando digo espontánea no digo desprovista, digamos, de conocimiento exegético, no, porque se supone también que hay una formación que no es lo fundamental, sino que lo fundamental es la gente, ¿sí? o sea, la gente y sus preguntas. Que este asunto, eh, bien dijo Sandra, que sobre este asunto de lo hermenéutico, que a mí me remites inmediatamente es al contexto. Esto, por ejemplo, sobre las preguntas del ver, esto se lo escuché yo alguna vez a Alberto Parra, precisamente eso no, no, no, es, es que cuando él preguntaba, digamos, por la forma de, de acceder a, a, al contexto, y, pero, pero en últimas, diciendo y admitiendo que somos contexto, que estamos atravesados por el contexto, que somos fundamental y constitutiva y permítanme pues aquí un recoveco filosófico, ontológicamente contextuales, pero, pero, pero en últimas es que eso es lo que somos, o sea, y ahí continúo también con la reflexión que provenía de este encuentro con él, o sea, un herido uno no le lleva doctrina, no uno tiene que saber, digamos, las circunstancias de la herida, eh, y creo yo que es desde ahí, porque si, si, digamos, yo dijera que el espacio de trabajo, no sé, Fernando y Sandra, que, que son, digamos, una institución frente a estos procesos. O sea, si yo me, me quedo sin la gente y me quedo solamente con el taller de Biblia, pues eso es una clase de exégesis. Y eso yo lo hago en la universidad y lo tomo en la universidad y pago por ese servicio científico, que es bello y que y es que, y que lindo y que, y que enamora también, pero, pero ¿y el para qué? ¿Sí? ¿El ¿Para qué? El horizonte es el que, el que me queda, digamos, el sabor al mismo tiempo de la memoria, pero el sinsabor de, de, de, de ver con peligro que eso se puede perder y que, y que ojalá haya más gente como las que están en estos grupos que se comprometan con esto. Porque la misma Sandra dijo ahorita, la, la lectura popular eh, es un saber, ¿no? Y, y, y diría yo, claro, yo diría que la lectura popular es, es espíritu, digamos, es una opción, es, es una opción y, y, que, y que sí, si nos hiciéramos de pronto una pregunta un poquito más estructurada también en torno a los métodos, bueno, implica hacer la reflexión sobre el método. Yo también creo que ahí hay un, un asunto pendiente en el trabajo teológico. Eh, el trabajo teológico sigue siendo textual, eh, sigue siendo de textos, de lectura de textos, de asuntos locutivos, de asuntos de palabras eh, y palabras y palabras y palabras y palabras y palabras. Pero las verdaderas palabras que emergen de la boca de la gente, pues ahí digamos tenemos que empezar a construir algunas categorías, ¿no? Y quizá otras ciencias nos pueden prestar los instrumentos suficientes para hacerlo de la manera más rigurosa posible. Pero, pero pienso yo que la oportunidad que puede tener la gente, e insisto, hay, hay un, de pronto ahí puede haber un vicio, un vicio en algunos grupos de considerar que la gente no... No, no, no, no, no se aproxima con los elementos suficientes a leer el texto bíblico, cuando en últimas los elementos suficientes son las historias de las personas. ¿no? Entonces, son las historias de las personas y que esas narraciones, esos relatos son los que tienen que ser escuchados y tendrían que ser los principales puntos de partida a la hora de ver cómo surge la información del texto. Ahora, también creo que no toda lectura, digamos, eh, podríamos darle un sí, ¿no?, eh, creo que es Mestres, no me acuerdo, es Croato el que advierte, digamos, también, no creo que es Mestres, el que advierte sí. sobre, exacto, sobre los concordismos, ¿sí? sobre también, digamos, ya que hablas de acumulados hace un rato, digamos, hay, hay, hay, hay doctrinería en la cabeza, hay fundamentalismos, ¿no? y que pues en su momento fueron fundamentalismos bíblicos, y poco a poco nos empezamos a dar cuenta que los fundamentalismos bíblicos, lo dice Juan José Tamayo por ahí, que ya no son tan bíblicos, fundamentalismos políticos, fundamentalismos religiosos, fundamentalismos económicos, fundamentalismos eh, para barrer con la, con la naturaleza, con el entorno, ¿no? eh, diría yo que principalmente son económicos, creo, ya hay otros fundamentalismos y no los disfrazan, digamos, de texto bíblico y que eso también debería ser eh, combatido, ¿no? si la palabra combatir es muy agresiva, bueno, desestructurados, analizados, criticados, pero, pero creo yo que lo fundamental sería, sería de, devolverle a la gente el derecho a leer. Además de eso, la gente, yo he visto, digamos, la gente perfectamente puede decir, de aquí empieza un texto, aquí termina, por ahí empieza la crítica literaria. O sea, digamos, mi texto bíblico dice algo a su, distinto a su traducción, yo lo he visto. Entonces, estaría siendo una, una forma de crítica textual, o de crítica de las traducciones. Yo, o sea, digamos, la gente tiene sus intuiciones, yo porque tengo que darle, digamos, a la academia el primer lugar, cuando las personas pueden vibrar con lo que están leyendo y a partir de lo que están viviendo. Entonces, yo creo que ahí habría algo bonito eh, por seguir estructurando, ¿no? Y por seguir pensando. Fernando, te doy la palabra. Gracias. Me dejaste pensando muchas cosas. Cuando me preguntan eh, cómo comenzó el proceso de las casitas bíblicas aquí en el sur de Bogotá, eh, en los finales de los años 80 comienzo en los 90 yo cuento una historia metodológica para responder a la inquietud que nos plantea Cristian una historia metodológica que tiene que ver con, con el, cómo comenzó un proceso comunitario alrededor de la palabra de Dios y esa historia metodológica tiene que ver con el curso de Biblia en el mes eh, de octubre, en el mes de la Biblia, el curso de Biblia entonces, eh, ¿por qué los eh, cursos de Biblia en las parroquias eh, suelen ser desastres? ¿Por qué suelen ser desastres? ¿Por, no? ¿Por qué en la mayoría de los casos no, no, no pasa de ahí? Se quedan en una, en una cantidad de informaciones bíblicas y de ahí no avanzan más. ¿Y, eh, ¿y por qué en nuestro, en nuestro caso sucedió todo lo contrario? Un curso de Biblia fue el origen de todo. ¿Y qué secreto tuvo ese curso de Biblia? Y fue precisamente no comenzar por informaciones bíblicas. Eh, ese no es un buen punto de partida. Puede ser que en algunos procesos haya funcionado comenzar por informaciones bíblicas. En nuestro caso no fue ese punto de partida. Aún más, los cursos bíblicos anteriores a los que estoy haciendo referencia, habían fracasado porque su, su objetivo era transmitir informaciones bíblicas. Bueno, y eso es absolutamente, en la mayoría de los casos, árido. Entonces, comenzamos por qué preguntas tienen ustedes para hacer a la Biblia. ¿Cuáles son sus preguntas? No comenzamos por eh, preocuparnos por pasar informaciones sino cuáles son sus preguntas, qué inquietudes traen, cuáles son esos asuntos que están rondando con tanta frecuencia que quisieran compartirlos en un espacio donde se acoge la pregunta. Y eso fue una cantidad de preguntas que surgieron. Y tuvimos que trabajar a partir de ahí, a partir de las preguntas y de lo que hay detrás de las preguntas. Por lo general lo que hay detrás de las preguntas son situaciones de vida eh, difíciles, precarias, dolorosas, sufrientes, alarmantes y entonces eh, teníamos que llegar allá, al origen de las preguntas. A partir de las preguntas, abrir la ventana de la pregunta para llegar al origen de las preguntas que son esas situaciones eh, sufrientes y dolorosas y muy eh, necesitadas de luz y de esperanza. Eh, eso se nos convirtió entonces en un largo camino que no se agotó en un curso bíblico. Bueno, ¿por qué no abrimos espacios en nuestras familias y en nuestras vecindades para compartir estas preguntas? Y a partir de estas preguntas, hacer caminos que nos ayuden mutuamente a apoyarnos en la vida en donde surgen estas preguntas y en donde seguramente estarán algunas respuestas a estas preguntas. Y de esa manera fue que fue surgiendo el, el, el entorno, el entorno favorable. Eh, eso es fundamental en, en todo proceso pedagógico, crear entornos favorables, propiciadores del encuentro, de, de la cercanía, de la complicidad, del compartir, de, de poner eh, las tripas afuera de, del sufrimiento de cada persona y a ver qué hacemos con ello. Y entonces eh, ahí se fue abriendo un camino comunitario. Las preguntas eh, tenían que ver con la vida y que a partir de esa inquietud eh, buscaban en la Biblia una luz fue el origen de un camino de lectura comunitaria. de La Biblia que ya tiene más de 30 años de caminada. Ya tiene más de dos generaciones en un tejido de comunidades que aprendieron que lo primero no es el texto, lo primero no es la información, lo primero no son los datos, lo primero es la vida, lo primero es el acompañarnos, lo primero es el apoyarnos, lo primero es la búsqueda. Eh, comunitaria que nos permite hacer caminos eh, juntas y juntos. Y eso nos permitió continuar la apertura, porque estas que preguntas son aperturas, es abrir lo que eh, eh, eh, de, decía, no sé si Manuel o, o Sandra, que eh, eh, eh, la gente está con los ojos cerrados, no quiere ver. a Manuel, cuando hablaste del primer momento, la gente no, muchas veces no quiere ver. Y entonces ahí tenemos que encontrarnos con muchas situaciones, no solamente el, el no querer ver, sino que intencionalmente están construidas para que no se vea, para que eh, la, eh, las comunidades, para que los pueblos, para que los pobres, para que la gente que está en la marginalización no vea las, las causas que produce esa situación sufriente en la que se encuentra porque es ahí a donde tenemos que llegar. Entonces, la metodología está articulada a ese horizonte a donde tenemos que llegar, que es el horizonte de las intencionalidades, que es el horizonte de la transformación, que es el horizonte del, del buen vivir, que es el horizonte de, de la vida eh, en, en, en, en, más, en, en más materialidad para el, su disfrute y, y, y su compartir cotidiano. Y en ese sentido... Eh, la metodología que es este largo caminar del día a día en el que la vida es el punto de partida para ir a la Biblia y eso que encontramos en la Biblia vuelve a la vida y eso que vuelve a la vida nos hace caminantes permanentes de nuevos desafíos, nuevas preguntas, nuevas realidades nuevos sufrimientos, nuevos dolores a los que hacemos frente. Es una, una constante ir y venir ir y, eh, y aprender y desaprender, en revisar, reconstruir y abrir nuevas posibilidades para que esto que estamos descubriendo nos aliente, nos acompañe y nos impulse frente a nuevas dificultades. Claro, sí. Siguiendo un, un poco en, en esta línea, tengo una duda, pero yo creo que es algo que pues se puede como responder entre todas y todos porque es algo que interpela a todas y todos pero específicamente para, para, para Sandra ¿Cuál es el peso que tiene en este caminar bíblico la incorporación de la categoría de género? Así como se hizo un cambio en la teología de la liberación que ya no se ha hablado solo de los pobres sino que se comenzaron a problematizar otras opresiones la introducción de la categoría de género y toda la problematización de estos sistemas sexogenéricos, ¿qué impactos tuvo en la lectura popular de la Biblia? Bueno, es un poco lo que estaba diciendo Fernando, ¿no? De cuando, eh, de lo que no se quiere ver a cuando algo visible, algo queda a la luz, ¿no? Sale a la luz. Eh, si pensamos nosotros en, en nuestra tradición judeocristiana ¿no? y en el discurso religioso y en los rituales litúrgicos, etc., ¿no? eh, si tomamos conciencia, si miramos y hacemos eh, la pregunta de género, nos damos cuenta que, que ha sido totalmente invisibilizada ¿no? la, la mujer como, eh, como sujeta activa ¿no? eh, en esos eh, escenarios. La mujer ha sido exiliada. ¿no? ha sido puesta al costado del camino, ¿no? eh, y nunca ni siquiera se preguntó por si, a las mujeres que pensaban de esto, ¿no? hasta que justamente eh, tomamos conciencia ¿no? de del peso que tiene esta estructura patriarcal, no solamente en el discurso religioso, sino en las raíces mismas de la cultura occidental, y, y creo que eh, bueno, las feministas hablan de, de las raíces este, arcaicas, ¿no? De 7.000 años, dicen, de historia del patriarcado. Hasta incluso nos preguntamos si existió alguna vez otra estructura, ¿no? no sé si matriarcado o qué. No, no hay mucha evidencia. Pero entonces eh, es una cuestión cultural mucho más compleja que una cuestión teológica, ¿no? Entonces, eh, al decir compleja, uno tiene que empezar a hacerse, bueno, la, eh, esta tarea de la deconstrucción, decimos, ¿no? Como si fuera una, una gran casa que uno tiene que sacar ladrillo por ladrillo y ver cómo fue puesto ahí, ¿no? Y en esto, eh, bueno, algunas herramientas ¿no? que, que, los, este, que vienen de la filosofía, básicamente, ¿no? Los, los maestros de la sospecha nos, nos traen, ¿no? Marx, este, eh, Freud, Hegel, ¿no? Este, que, que nos traen, bueno, la gran cuestión de hacernos la pregunta de eh, si esto fue siempre así, ¿por qué es así, ¿no? Eh, ¿A quién beneficia? ¿no? Y nos damos cuenta entonces ahí que las mujeres tenemos muchísimo para deconstruir, eh, muchísimas... Eh, eh, mucha necesidad de, de expresar nuestros malestares, dice Freud, justamente, ¿no? El malestar de la cultura, los malestares y, bueno, en términos teológicos podemos decir el, el pecado estructural que ha eh, sentado su base en el cuerpo de las mujeres, en los cuerpos diversos, ¿no? Porque incluso esta... Eh, esta estructura patriarcal es, sabemos que está fundada en el binomio jerárquico de eh, blanco-negro, amo-esclavo, varón-mujer, rico-pobre, ¿no? Entonces, eh, estos malestares tienen eh, múltiples raíces y están todas encadenadas, ¿no? están todas concatenadas, ¿no? Entonces, la tarea de la deconstrucción no es solamente una cuestión que tiene que ver solamente con el género, sino que tiene que ver con, con todas estas múltiples raíces y no atañe solamente a las mujeres, sino a todas las expresiones diversas y que tiene, este, decimos, estos malestares en, eh, en la cultura eh, acerca de, de cómo expresamos nuestros afectos, sentimientos, eh, pasiones. Eh, y que eso necesariamente tiene que ver con lo erótico, y con lo sexual, ¿no? Eh, en definitiva con el, con el ser humano en su eh, máxima expresión, ¿no? Que creo que es este, lo que nos hace más humanos, ¿no? Este, de donde surge el placer justamente, ¿no? Y, y el amor a la vida. Entonces, eh, creo que cuando uno... Eh, vuelvo a aquello que les quería decir, ¿no? Cuando uno corre la pregunta acerca de Dios, ¿no? Y se hace la pregunta acerca de, de cómo las personas viven su experiencia de Dios. Eh, hay muchísimo para, para revisar y para deconstruir, ¿no? Acerca de, de, de cuántas cosas le hemos puesto a Dios, le, le hemos echado la culpa a Dios, ¿no? A los mandamientos. A lo que es este, el mandato o la voluntad de Dios, ¿no? cuando en realidad todos esos son discursos eh, creados en, en marcos de estas culturas patriarcales, ¿no? donde las mujeres han sido, como dije antes, exiliadas, ¿no? este, ni siquiera se les ha preguntado. Y bueno, todo eso está un poco en, en la Biblia, surgen las lecturas de en las experiencias de, de lectura con mujeres. Este, bueno, ya me olvidé cuál era tu pregunta, Cristian, pero creo que ¿Cuál es, <risa> estoy metiendo. ¿Cuál, todo bien, todo bien. ¿Cuál crees ¿cuál vos que es este cambio significativo exacto que hace cuando se introduce la categoría de género a la lectura popular de la vida? Creo que es, es, es eso, ¿no? El, el género es como una herramienta, una, un instrumental, ¿no? Como quien dice, una lupa, unos, unos anteojos con los cuales podemos ver como en un prisma ¿no? todo lo que aparece cuando uno pregunta sobre cosas tan elementales como la existencia del ser varón, mujer o ser quien uno quiere ser ¿no? Este, y qué pasa con la experiencia de Dios en eso Y bueno, para, para ir finalizando quizá este, me gustaría oír de ustedes Alguna experiencia corta, pero que haya sido significativa, en el cual el método o este movimiento, como por decirlo así, o sea, cual, una eh, experiencia en la que se haya experimentado ese carácter comunitario de interpretación del texto. En una comunidad de fe, dando un taller. ¿Cuál fue ese momento en el que ustedes dijeron, esto es? Eh, habría muchas historias que contar, eh, pero quiero detenerme en una que me, eh, recuerdo con mucho cariño y que me llena siempre de alegría haber participado en ese momento tan especial. Eh, cuando llegaron a nuestra casa comunitaria eh, de las casitas bíblicas, eh, un grupo de chicos y chicas de diversidades sexuales a solicitarnos un espacio para hacer sus eh, en, ensayos de danza no habían encontrado en todos los sectores eh, vecinales un lugar no no fue posible que se abriera un lugar para que ellas y ellos eh, tuvieran su espacio de ensayo de danzas y llegaron y tocaron a nuestra puerta y el desafío era precisamente abrir la puerta y que entraran a nuestra casa. Si teníamos la capacidad de hacerlo en, en coherencia con nuestra fe que nos pide la acogida y la solidaridad con quienes son discriminados en nuestra sociedad. ¿Qué pasó? En ese momento, eh, hubo una consulta en, en, en, en todos los, los núcleos de las casitas bíblicas. Eh, ¿Qué íbamos a hacer? Nos están solicitando que prestemos nuestras, nuestro salón múltiple um, para el ensayo de danza de los chicos y las chicas de la comunidad LGBTI. Y eh, como la, era de... De tal envergadura la, la situación, eh, teníamos que consultarlo con las diferentes comunidades. Hubo un sector muy tradicional, muy marcado por una lectura muy, muy eh, homofóbica, que le costó muchísimo eh, hacerse la idea que estos chicos y chicas entraran a la casa. Le costó muchísimo. Pero una mayoría de las personas eh, dijeron, eh, si estuviera Jesús aquí, Jesús abriría la puerta y les acompañaría, y les invitaría, y les acogería. Y entonces, hagamos eso, lo que hemos aprendido en nuestra caminar de casitas bíblicas abiertas. Habíamos tenido en nuestro caminar como himno una canción precisamente nicaragüense del grupo Guardabarranco que se llama Casa Abierta y, sí, y, la, y seguimos cantando la canción casa, casa Abierta porque es muy linda y, y Casa Abierta y esta canción Casa Abierta es precisamente la casa de la palabra que es abierta, que es acogedora a todas las diversidades. Y teje con las diversidades el camino de la fe. El camino de la fe es un camino colorido, como lo decía al comienzo. Esto es de mil colores. Y en, la, en, en el encuentro de los colores está la vida, está el amor, está la posibilidad de construirnos a partir de nuestras diversidades, hacer caminos de unidad y de, y de comunidad. Así fue que logramos... Que se abriera la casa y que estos chicos y chicas aprendieran de nuestra experiencia a, a conviviendo con nuestra experiencia y dejándose eh, eh, seducir por nuestra experiencia de acogida y de amorosidad. Nos decía, nunca habíamos encontrado un lugar que nos diera tanto amor, que nos trataran por nuestros mismos nombres y que nos respetaran con, con lo que somos. Y que nos adjudicaran un horario de la casa para nuestro uso, con las condiciones que se les da a todos los grupos que usan la casa. Igual, pero así con el derecho de usarla para un servicio comunitario. Esto significó para todo el proceso de las casitas bíblicas una apertura de corazón, una apertura de la perspectiva de género, de una apertura de de las capacidades que tenemos para acoger a quien es perseguido por una causa u otra, quien es discriminado por una causa y otra, y en reconocer en estas situaciones y en estas personas un llamado, una interpretación de la divinidad que nos invita a hacer camino y a construir junto con ellas y con ellos. Eso es una de las experiencias que tenemos eh, más desafiantes. Eso sucedió, sucedió hace casi 10 años. Desde entonces, Casitas Bíblicas es una experiencia acogedora de las diversidades sexuales, las que hemos aprendido muchísimo y con las que hemos caminado. Y hemos hecho un camino eh, que nos dio, ha llevado a participar de, de las luchas de las diversidades sexuales y de los derechos de las diversidades sexuales. Nunca nos habíamos imaginado eso en el comienzo del camino, por supuesto. Esto apareció en el camino y nos ha transformado la vida. De tal manera que eh, Casitas Bíblicas vive la experiencia de la casa abierta como la experiencia de, de la palabra de Dios que se abre para acoger en amorosidad y, en, y en, en caminar, en hacer nuevos caminos. Cuando los chicos y las chicas después de varios años me dicen, Fernando, ¿por qué no nos das un, un taller de Biblia? Y entonces yo les digo, pues vamos a hacerlo. Lo hacemos, pero yo no le voy a dar el taller de Biblia. Hacemos nuestro taller de Biblia y lo hacemos a partir de lo que ustedes más saben hacer y más les gusta hacer, a partir de las danzas. Y vamos a hacer talleres de Biblia con, con danzas, con coreografías como las que ustedes saben hacer. Y por supuesto que duramos tres días en un campamento montando las coreografías con estas chicas y chicas Solamente con los de las diversidades, eso es, sino con todas las jóvenes de la, del proceso comunitario y bueno, la gente eh, vivió, vivió y sigue viviendo una experiencia realmente muy bella, en donde el texto bíblico pasa por la danza, pasa por el cuerpo, pasa por la coreografía, pasa por la estética, como decía Manuel, y pasa por la construcción colectiva de nuevas posibilidades del saber bíblico comunitario. Gracias, Fernando. Qué linda experiencia. Muy enriquecedora. Manuel, Sandra, ¿alguna experiencia significativa que nos guste compartir? Eh, breve, habría muchísimas, ¿no? Pero así como para este, puntualizar. Eh, creo que de todos los talleres que hemos hecho de Género y Biblia, hubo uno que para mí fue Quizá el más extraño, ¿no? Pero el que este, me sirvió para, para comprender muchísimo más tantas cosas que realmente cuando uno cree que las, que las entiende, ¿no? Pero cuando las ve en vivo, ¿no? Ahí este, hechas carne y hechas eh, cuerpo, uno comprende que ahí hay un misterio, ¿no? que uno moviliza, quizá este, es apenas la chispa ¿no? para encender el fuego en la gente, y, y ahí entonces ya uno este, es la experiencia del otro, ¿no? uno simplemente fue ahí un, este, un vehículo. Y, y esa experiencia que, que recuerdo, que fue así, con un fuego, eh, fue un taller de, con mujeres, donde dijimos, bueno, vamos a, tra a trabajar en la cuestión del Eros femenino. ¿no? Fue provocativo, ¿no? Ya, el Eros. Pero como una fuente de salud, de bondad, de bienestar, de belleza, ¿no? Todo el encanto que tiene así, ¿no? En, y que para las mujeres eso es, eh, las conecta con su, con su fuente, quizá, o con su este potencial eh, gestante ¿no? de, que, que de alguna manera siempre está presente aun cuando las mujeres gesten o no gesten ¿no? Y, y fue muy bello porque lo provocamos desde, desde comer cosas ricas desde eh, generarnos ¿no? este bienestar eh, con aromas, con masajes con con risas, con danzas, eh, múltiples este, lenguajes, ¿no? Ar y que, que despliegan, creo que los artistas lo tienen muchísimo más vivo que los teólogos, que somos un, unos bichos raros, ¿no? <ríe> eh, esto que decía Fernando, ¿no? Un grupo, lo que puede producir un grupo de danza, de pronto, ¿no? Eh, pero a mí eso me... Para mí ese taller fue así, ¿no? Como, eh, como se dice, eh, entrar a la tierra santa, a la tierra sagrada, ¿no? Donde uno tiene que sacarse los zapatos y entrar descalzo porque ahí está Dios. Eh, bueno, fue un encuentro del cual no nos, no nos queríamos ir, ¿no? y donde lo que más recuerdo que provocó la lectura de la Biblia, que, que por supuesto seleccionamos textos que, que tienen que ver con, con, con lo erótico, no, eh, fue un, un, este, un manantial de, de poesía. De palabras bellas, de palabras sanantes, ¿no? de palabras eh, amorosas. Y, y que las mismas mujeres, eh, a veces, bueno, primero generaban vergüenza, ¿no? Así como timidez o <ríe> pudor. Y, y después eh, ya era imparable, ¿no? Porque este, se encontró allí, digamos, ¿no? Creo que el, el, el poder, de, el potencial ¿no? que tiene la palabra. Como, como herramienta de liberación también, ¿no? Cuanta, eh, no solamente necesitamos denunciar los males y los malestares y la queja, ¿no? Sino también producir palabras de belleza, palabras de bondad, palabras de salud, palabras de bienestar, y eso es sanador. Eso es sanador y que se experimenta en el cuerpo también, no, no solamente ni en la cabeza ni en, la, en el oído en el cuerpo, en todo el cuerpo. ¿no? Nosotros, recuerdo, por ejemplo, que nos decíamos palabras al oído, nos susurrábamos ¿no? mutuamente palabras al oído. Y eso estremece realmente, ¿no? este, Parecen juegos, ¿no? Pero producir esas experiencias creo que también eh, tienen que estar en nuestros eh, talleres de, de encuentro con la palabra de Dios, porque decimos es una palabra viva y tenemos que transmitirla en, en esa eh, como vivencia ¿no? esa palabra no como eh, logos solamente ¿sino? sino como vivencia y eso, eh, eso pudimos eh, vivenciarlo juntas justamente en ese encuentro del de, en año 2009 fue muy lindo gracias por, por invitar a, a la memoria No, pues historias cuantas y tantas, mientras escuchaba acá, pues claro, llegan muchos momentos y uno recuerda también las opciones, ¿no? Hasta anécdotas, ¿no? Que, que, que pueden ser cortas, pero, pero evocadoras, desde cosas tan sencillas, como yo me acuerdo en un taller, yo no sé, cosas que dijo alguna vez Fernando y que no, se quedaron grabadas, pequeñas cosas. Que le recuerdan a uno la dirección de la reflexión sobre la fe, ¿no? Que se vuelve egoísta pensando en los propios discursos y no en la gente. Recuerdo mucho, no sé si Fernando se acuerda en un contexto de una Eucaristía, que un sacerdote que hizo una homilía como de dos minutos... Y Fernando se fue molesto y dijo, la única oportunidad de hablarle a la gente se demoró dos minutos. O sea, digamos, cosas así. ¿no? Y claro, yo me quedé pensando, diga, sí, o sea, desperdiciar las posibilidades de contacto con las personas. ¿no? Pero dos minutos duró, eso mi día recuerdo. Tampoco es que te, tuviera que demorarse 45, ¿no? ni 50, pero es el asunto como de, bueno, ¿qué quiso decir? ¿Qué que se puede, digamos, asimilar en dos minutos? ¿no? Cosas tan pequeñas y tan significativas como esas en los contextos de la lectura popular. También asuntos metodológicos, ¿no? Recuerdo la primera vez que escuché la palabra bibliodrama, fue con Maricel Mena López, que a propósito en este momento le están concediendo junto uh -huh. con otras cuatro teólogas, su doctorado honoris Causa en la Escuela Superior de Teología. Y recuerdo el método la, del bibliodrama, una cosa es leer el texto y otra cosa es cuando lo actúan, cuando son los cuerpos los que permiten revelar cosas que en el texto no, no había visto. Y recuerdo esos encuentros donde uno puede ver los textos en los cuerpos de, de la gente que que se mueve, ¿no? Hablando de, de danzas y estéticas. Y en algún momento con Violeta Rocha, recuerdan la O.L., eh, haber descubierto que la mujer que limpiaba con sus lágrimas los pies de Jesús, eh, es cuando uno recrea el espacio, el texto no lo dice, esa mujer se encuentra afuera del círculo en el que estaban comiendo las personas, ¿no? Esa mujer viene desde afuera y limpia, para esto me sirvieron los cabellos, y limpia los pies, ¿no? Eh, yo eso nunca me había dado cuenta si Violeta no lo hubiera hecho en esa clase eso son es cosas que, que son insospechadas en la lectura popular y quizá yo me fui con ese método eh, tan bello a una clase de educación religiosa escolar con niños y con niñas a hablar de la parábola de, de Lázaro no nunca me había dado cuenta yo del perro que estaba ahí en la parábola si no hubiese sido por esos niños y esas niñas que se preocuparon por el perro y, y, y, y empezaron a hacer el papel del perro que está en la parábola. Yo no me habría dado cuenta jamás del perro si, si esas personas, en este caso niños y niñas, no hubieran hecho uh -huh. la acción. Yo creo que ningún exégeta se habría dado cuenta pues, del perro y parábola, como, actuar Entonces, yo digo que son cosas que emergen ¿sí? y, que, y que son valiosas. Y en torno a esos asuntos de las estéticas, eh, yo, yo creo que hay un asunto pendiente y que, y, y que a mí también, digamos, yo diría, esas, pues eso también es una experiencia de no tendría anécdotas puntuales pero por ejemplo ver las posibilidades de simbolización de los textos de otras, de otras maneras saliendo de las clásicas formas cerradas de las capillas y de las simbologías eh, clericales la gente tiene sus propias formas de simbolizar y de pronto ir al Dey eh, y encontrar los murales de Anne Stickel. yo no sé si de pronto el trasfondo que tiene ahí Fernando es corresponde a, una, a un mural de ella, no sé, pero tiene como un estilo tiene los casos no sé pero en el day, digamos, de, o sea, ver, digamos, la posibilidad de sacar colores, de sacar otro tipo de imágenes y ver la gente cómo, cómo hace sus propios trabajos, sea en la danza, en la pintura, en el canto, en el cuerpo, eh, le permite, digamos, al exégesis avanzar hacia otro sentido, ¿no? salir adelante, ¿no? como, como se dice también en estos espacios. Más de una anécdota y más de una sí, historia, yo diría que por ahí me quedaría con esas por ahora. No, y hay, de pronto aquí otra, hablando del asunto de género, eh, recuerdo también una ocasión en la casa cultural con eh, sentir uno que es el único hombre que está en un grupo de mujeres es algo muy bonito y de pronto como que uno va a opinar y recuerdo a Carmiña diciendo eh, eh, que pues, apreciamos mucho a Manuel David y sus aportes, pero, pero la verdad es que tantos años y tantos siglos de silenciamiento como para que en un grupo de mujeres tenga que hablar Manuel. Ese día aprendí que había que escuchar. Entonces fíjese que ahí también aprendí, esto, digamos profundos y, y, y recuerdo que había que callar mucho mucho había que callar porque, porque la palabra deben tener otras personas también claro, gracias sí. han habido varios, varios puntos en, en común que surgen cuando hablamos sobre qué es la lectura popular de la Biblia desde que iniciamos nos han acompañado la palabra pluralidad diversidad, la memoria la escucha la experiencia y la corporalidad. Vamos a dejar esta primera parte hasta acá, agradeciendo a todas las personas que nos sintonizaron, este y a Manuel, a Fernando y a Nancy por, por acompañarnos, y les esperamos la próxima semana en la próxima transmisión de Facebook Live de este seminario. Muchas gracias por acompañarnos.